Uno y nosotros tenemos 72. Bueno, empezamos, Daniel. Sí, dale ya. Vamos a empezar, con 10 minutos de retraso. Pero bueno, vamos a tener que habilitar la otra. Poned vosotros la presentación, por favor, en la, en el vuestro, que estamos en varios sitios distintos, cada uno. Bueno, empezaba yo, ¿no? Con la. Sí. Bueno, en vale. principio, disculpar a Enrique, que no, puede estar, ¿no? que no puede estar porque le ha salido una reunión urgente y no ha podido, no puede conectarse. ¿Vale? Un poco la.. Eh, el, el hilo de la convocatoria va a ser, Daniel va a exponer eh, bueno, las claves, ideas para mejorar la presentación de proyectos. Esa es la parte más importante, seguro, de la reunión porque da la idea eh, importante que van a hacer que, que un proyecto pues pueda ser mejor valorado y, y por tanto, eh, que tenga financiación. Eh, a continuación, después una parte también larga de los requisitos de la convocatoria, la forma de presentación de documentos que… Sí, Miguel Ángel, Dime. Eh, mira, un momentito, te voy a mandar un enlace por el chat, ¿vale? Si sí. otra sala que tenemos habilitada, métete también en esa sala. ¿Vale? Ahí, okay. lo tienes justamente en el chat. Pincha ahí, ¿vale? Porque aquí tenemos dos salas habilitadas. Y claro, los compañeros que están en la otra sala no, no ven nada. Perfecto, pues ya está, estamos todos también tienes, aquí. Tienes que estar las dos salas, efectivamente. Muy bien. Estupendo. Bueno, un poco, eh, Daniel va a hacer la. ...la parte esta de, de cómo preparar un proyecto, una pequeña introducción previa a esto sería, bueno, pues recordar o, o, o decir las cosas buenas que tenemos en la Universidad de Granada. Y es que somos una de las universidades de España con más número de proyectos eh, desde hace mucho tiempo. Eh, los resultados de cada año, no sé si tenemos aquí la presentación para, para ir subiéndola... Luego la veréis, los resultados de cada año, pues, lo demuestran que nos movemos en el en torno a 100 proyectos al año de concesiones, en, en ese entorno, ¿no? Eso es, estamos entre las cinco universidades con más proyectos. Hay que tener en cuenta que este año la financiación, además, aumenta. O sea, probablemente haya mayor número de proyectos aún y con mayor financiación. Luego, es una buena... este año y el año que viene son buenos momentos para presentarse, teniendo en cuenta la tradición que tenemos. Eh, hay algunas cuestiones en las que, eh, a bueno, a nivel nacional, eh, estamos solo por detrás en número de proyectos ¿Sí? de, la, de la Universidad de Barcelona, de la Universidad Complutense o de la Autónoma sí. de Madrid. ¿vale? A y, dime, dime, Daniel. ¿Mirá, ¿ha entrado en la otra sala? He entrado en la otra sala, sí. A ver. Ah, perdón. Ahora. Sí. sí. Perdón, está, ¿no? perdón, que no me, había, no me había conectado. Ahora sí, ahora sí. Bueno, estábamos haciendo un pequeño, record, perdonad porque no estaba en esta sala, era como una pequeña introducción sobre eh, bueno, la, la tradición que tenemos en la Universidad de Granada en esta convocatoria de proyectos. Nos movemos en el entorno a los 100 proyectos al año, entre 90 y 100 proyectos. Cada año. Eh, esto nos sitúa entre la, siempre entre las cuatro o cinco universidades de España con mayor número de proyectos, solo por detrás de la, básicamente de la Universidad de, de Barcelona, de la Complutense y la Autónoma, o sea, universidades de un tamaño mucho mayor al nuestro. En financiación es verdad que no, no estamos tan arriba, nos movemos ya entre el 7 y el 8, porque, bueno, también tenemos muchos proyectos. Eh, del área de humanidades y sociales, que sabéis que siempre tiene una financiación más pequeña que los, los proyectos de, del área de ciencias. Eh, este año es lo que quería comentaros. Sabéis que hay, este año y el próximo, hay presupuestado 50 millones más de euros, unos 15% más de financiación. Hace mucho tiempo no había tanta. Luego, es buen momento para pedir proyectos y seguro que vamos a mantener eh, esta… ...este número por facultades, bueno, pues todas las facultades cogen proyectos... ...hay alguna como la de Ciencias que, que, bueno, año año destaca... ...también la Facultad de Ciencias es una aglutina... ...lo que podían ser distintas facultades en otras universidades... ...y por tanto es una facultad tremendamente grande... ...pero que tiene un número de proyectos equiparable al de una universidad independiente... Eh, ¿Hay algún apartado que este año queríamos hacer? Daniel va, Daniel va a hacer alguna mención que pueda ser interesante y te le queremos agradecer a nuestro eh, Antonio Suna, que nos ha dado algunas claves de, de cuando él ha estado evaluando y ha hecho bastante eh, detalle en cómo se evalúan las becas FPI cuando solicitáis información y solicitáis FPI. Y, y, bueno, pues este año hay alguna clave que va a dar Daniel. Luego subiremos algún documento ya eh, más detallado sobre cómo hacer ese plan de formación de FPI, que tal vez es la única parte de la convocatoria en la que, en la que fallamos un poco más, eh, ¿no, Daniel? Y porque, bueno, sí. siempre nos, nos movemos en torno a los 20 FPI que probablemente, para el número de proyectos que tengamos, no sea una cantidad alta, ¿no? Eh, y seguro que ahí podemos mejorarlo y con estas claves que hoy dará Daniel, eso seguro que va a mejorar. Y, y yo me callo y pasa a Daniel, y luego ya cuando acabe Daniel, ha haremos toda la parte de, de presentación de solicitudes, requisitos, dudas, que suele ser muy larga y espero que, bueno, no tenemos prisa y espero que podamos resolver todas vuestras dudas. Vale. Bueno, pues tomo la la palabra un poco voy a compartir por aquí por los los diferentes chats comparto por ahí aquí y aquí estamos me voy a esta esta esta pequeña presentación vale que veis por aquí o más bien un guión algunas cosillas que os quería que os quería contar vale sobre consejo para preparar proyectos de investigación que imagino que el investigador es más ceneva que ¿El qué? ¿No se ve? Vamos a ver. ¿Sala 1? ¿No se ve seguro? Pues debería verse. Vamos a ver. Vamos a ver, compartir toda tu pantalla. Bueno, una presentación, ¿eh? no una presentación, es ¿eh? un documento lo que estáis viendo, ¿no? Que por... Ahora sí. Así, ¿no? Bueno, lo que les quería comentar, simplemente aquí lo que más vamos a ver, más bien que más bien un... Bueno, Francis, hago lo que quiero hacer un repaso de algunos de los aspectos clave ¿verdad? que tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar proyectos de investigación. En la primera parte, sobre todo, me, me, me voy a centrar un poquito eh, eh, en cuestiones más básicas, que, que como comentaba, la gente que ya tenéis proyectos, habéis pedido, tampoco ya, ya esté familiarizada con ellas, pero bueno, la gente que, que vaya a pedir por primera vez sí puede venir bien. Os he puesto aquí a, a este Coppola, que es este Francis Ford Coppola, cuando estaba ahí rodando Apocalipsis Now. ¿Verdad? Daniel, ahora mismo cuando no se ve. No, no se ve, antes se veía, pero no antes sí, se ve ahora. sí, pero ahora no. ¿En la sala 1 la estáis viendo bien? En la sala 1 no vemos la presentación, pero hace, la hace medio minuto sí. Y hace medio minuto sí, a ver. Veíamos a Coppola. Sí, no sé. a ver, ¿lo veis ahora? ¿lo veis a la sala? Ahora sí, ahora, ahora sí. sí. Ahora sí, ahora sí. sí. Vale, pues. Bueno, un poco las, esa foto realmente corresponde cuando, cuando vamos por la mitad del proyecto de investigación, ¿verdad? Más que antes de, de, de solicitarlo, pero me gustaba un poco la frase que decía aquí el tipo, que, que la, en el cine, como probablemente era es todo, es un juego todas tus cartas, todos sus dados y todo lo que tenga. A mí me parece que el tema de, de proyecto de investigación realmente es cuando un investigador tiene que poner en juego todo lo que ha, todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera investigadora, sobre todo si, como os comentaba, vaya a pedir por, por primera vez. Cuando he estado, cuando hablo con, con vosotros, muchas veces, así que, como tengo la mesa en medio de, del vicerectorado, mantengo muchas conversaciones con, con todos vosotros, y, y, y una de las cosas, o lo que veo, es que mucha gente suele confundir eh, en los proyectos de investigación con los artículos de investigación, y en el sentido en que intenta extrapolar el mundo del artículo al mundo de, de, del proyecto, también con un investigador sobre la capacidad o, o, o, o, o en qué tiene que focalizar su proyecto de investigación. Evidentemente, un proyecto de investigación se focaliza en plantear nuevas ideas o plantear un problema que, que es totalmente nuevo y del que, del, del que también existe solución. Y el paper es todo lo contrario, porque es un problema en el que tú hayas encontrado alguna, alguna solución. También el contexto en el que se elabora es totalmente diferente. Voy puesto aquí que para, para mí eh, para mí participar en un artículo científico es para mí una colección de actores, ¿vale? Donde cada uno tiene un rol, el primer autor, el segundo autor, hay actores principales y hay actores secundarios. Pero a mí me parece que cuando enfrentéis a, a, a realizar un proyecto de investigación, os tenéis que poner, como pongo aquí, tenéis que sentir un poco como Coppola. Yo creo que Coppola era un director de cine que escribía el guión, producía sus películas, se las pagaba a él y las dirigía y bueno, era un tipo que hacía todos los aspectos del proyecto. Y he puesto aquí, fijaros, eh, esto, eh, he puesto aquí que para ser, eh, para ser digamos, IP de un proyecto, tenéis que sentir como, como productores, porque realmente aquí ya no estamos manejando solo el ámbito de la idea científica, o, la, o el ámbito de materializar una idea científica o de identificar un problema, sino que tenéis que tener en cuenta que un proyecto de investigación implica la gestión de muchísimos aspectos. Por esto lo comparo un poco con este aspecto del productor de, de, de, de cine, que tiene que tener muchísimos aspectos, que tiene que, que controlar de una u otra manera, hay un productor pues fijaros, tiene que estar dentro de los guionistas los directores, al dinero, tiene que hacer presupuestos, tiene que hacer planes de financiación en fin, entonces pues fijaros cuando vaya a enfrentar por esta investigación me gustaría que hicierais este mapa mental antes de poner a redactar, porque había enfrentado efectivamente un escenario muy, muy parecido a este que había aquí, ¿vale? no solo tenéis que focalizar en el aspecto, digamos de carácter científico, sino en muchísimos aspectos que, que hay que tener todos muy bien atados unos, unos con otros, ¿vale? Eh, entonces, puesto aquí que tienes que demostrar en, en tu proyecto, el proyecto de investigación, eh, para mí tiene que, o sea, como científicos tenemos que demostrar eh, algunas cosas fun, fun, fundamentales. Pues puesto que tienes que demostrar que eres capaz de identificar problemas, y después tienes problemas sociales o podrías puesto problemas de interés social, ¿vale? Identificar problemas que realmente van a resolver un problema que ocurre en nuestro, en nuestro contexto, en nuestro entorno inmediato, y que además no solo tienes que identificar problemas, sino que además tienes soluciones a, a, a los problemas. Yo conozco a buenos compañeros que, que son capaces. Se identifica que cuál es el problema O la cuestión a resolver Pero después eh, no tiene buenas soluciones Tienes que identificar problemas y soluciones Aquí tienes que vender esos dos, dos aspectos Tienes que ser también capaz de demostrar Que eres capaz de trazar un plan con Complejo, el buen investigador es un tipo, o, o somos tipos que, que tenemos que saber trazar planes complejos, ¿vale? Donde habéis visto ese mapa del productor, pues una cosa parecida. Tenemos que enlazar muchísimas piezas y no solo tenemos que ser capaces de, de hacer ese plan complejo, sino que además tenemos que ser capaces de, de exponerlo, es decir, de redactar la solicitud. ¿Qué más tienes que demostrar? Tienes que demostrar capacidad para coordinar equipos, ¿vale? Y tienes que tener capacidad también para, para coordinar también eh, personas. Vale. son todo, todo todo este tipo de talento lo tienes que demostrar de algún tipo de algún tipo de manera de forma o de manera dentro de del de proyecto de, de investigación hay una cosa fundamental eh, también en los proyectos de investigación eh, tienes que demostrar que a lo largo de, de, de tu carrera investigadora has sabido ocupar uh, uh, uh, ha sabido a ver, que va entrando gente, disculpad, ¿vale? Es que me entran aquí y tenemos que admitir. Eh, eh, tenéis que demostrar, además, que contéis con dos tipos de capitales. Tenéis que ser capaces de demostrar que contéis con un capital simbólico, es decir, que contéis con un capital intelectual, que habéis sido capaces de, de publicar ideas, que, de artículos, que tenéis ideas científicas, eso lo llamamos capital simbólico, porque evidentemente no es una cosa mensurable pero tienes que tener evidentemente un background científico para poder, poder, para poder pedir proyectos, pero no solo tenerlo, sino que además tienes que ser capaces capaz de digamos, de materializarlo en esa solicitud. Y además, yo creo que también tenéis que, que demostrar eh, eh, eh, en esta solicitud que contáis con capacidad, con capital social, es decir, que estáis inmersos dentro de vuestra comunidad científica y dentro de vuestro contexto más inmediato, en este caso en la Universidad de, de Granada, y que además eres capaz de utilizar ese capital social, es decir, nuestros compañeros de departamento y nuestros coautores, por ejemplo, para poner en marcha un proyecto de investigación. En definitiva, no me enrollo, el proyecto tenéis que verlo como un proyecto. Es un proceso creativo, totalmente un proceso creativo, donde realmente estamos trabajando en un mundo de la idea, porque los proyectos trabajamos en el mundo de la idea, no está bien nada materializado, pero también tenéis que tener en cuenta que prevalece mucho la parte de, de gestión. Tenemos que ser buenos, buenos actores. Puedes tener la mejor idea, pero si no eres capaz de, de trazar en un plan complejo, como pongo ahí, si no eres capaz de coordinar, si no eres capaz, en definitiva, de gestionar esa creatividad, no sirve absolutamente para nada que pidamos un proyecto de investigación, o hay bastantes posibilidades de que no sea rechazado. Bueno, he puesto aquí también, no me voy a arrollar mucho con esto. Yo cojo carrera y sabéis que tengo carrete para estar aquí de año. Pero bien rápido, bien rápido. Y he puesto aquí también, eh, os tenéis que plantear también, esto siempre para, para la gente más, más noble, ¿vale? Para los que estáis empezando, os tenéis que plantear en, en algún momento, en algún momento, ahora que empieza la convocatoria, ¿por qué queréis pedir un, un, un proyecto de, de investigación, vale? ¿Por qué queréis pedirlo? Eh, yo he puesto... Porque, claro, muchas veces la... se piden proyectos, pero no sabemos bien, ¿por qué? Estamos inmersos en esta vida tan, tan rápida, llega la convocatoria, lo estamos, pero realmente tenemos que hacer una reflexión de por qué queremos el proyecto de investigación, porque si nosotros no somos capaces de ver esa utilidad del proyecto en el contexto de nuestra carrera y en el contexto de, de nuestra comunidad científica, tampoco tiene mucho sentido. Y he puesto aquí algunas cosas que, que, ¿por qué pedimos dinero? Normalmente para consolidar una línea de investigación existente, no eh, para iniciar una nueva línea de investigación, he puesto aquí también para dotar recursos económicos y materiales en mi equipo. Muchas veces no pedimos no pedimos proyectos de investigación para, para crear una nueva línea, sino que simplemente nos hemos quedado sin dinero entre el grupo de investigación y hay que conseguir dinero. ¿Vale? Es una opción para la realización de tesis doctorales o iniciar mi carrera investigadora senior. Ya sabéis también, es una cosa que insisto bastante en todos los cursos que, que doy de carrera investigadora, que, que yo considero que al final eh, un investigador no es investigador hasta que no consigue dinero para investigar. Mientras tanto, es un autor, una persona que publica, pero realmente, en el mundo científico que, que, que vivimos, en, la, en el contexto o sea en la, eh, en el contexto digamos científico que estamos trabajando nosotros, realmente se nos exige y es obligatorio que pidamos proyectos y consigamos dinero. Y realmente cuando tienes independencia es cuando te convierte en un, eh, eh, en un investigador senior, ¿vale? Por tanto, los que no hayáis pedido nunca proyectos, tenéis que pedirlo porque iniciaréis lo que llamamos aquí la carrera la carrera senior. Yo creo que ningún buen investigador de aquí de la, de la universidad, ningún investigador que se, pre, que se precie, no tiene proyectos de investigación. No solo de esta convocatoria, hay muchas más, ¿vale? Pero lo importante es que tengáis proyectos. Voy a empezar con una serie de, de, de consejos, ¿vale? Ya, ya va, que habéis visto que he puesto aquí el encabezamiento. Algunos son muy básicos, pero ya os digo, mi objetivo aquí es que un poco los que estáis aquí os animáis a pedir proyectos y podéis reorganizar vuestra vuestra idea. He puesto aquí que tenéis que tener una idea muy clara de cuál es la, o sea, cuál es la importancia de un, proyecto de, de un proyecto de investigación, tener una idea muy clara de vuestra contribución al área, a, al área científica. Es importante que sepáis que, ¿En qué estáis contribuyendo a vuestro campo científico? Es decir, tenéis que ser capaces de detectar algún tipo de, digamos, de agujero negro de conocimiento y intentar, intentar re, resolverlo? Os recomiendo, antes de ver el proyecto, mirar si realmente el proyecto interesa a alguien. ¿Vale? Es decir, si el frente de investigación, donde se encuentra el proyecto, realmente es un frente de investigación eh, atractivo. Yo normalmente los proyectos que preparo siempre intento chequear qué es lo que está eh, financiando el ministerio, qué es lo que está financiando Europa en investigación. ¿Vale? Me voy a las últimas resoluciones, aquí los retenéis la última y podéis darle un vistazo y podré ver por facultades qué es lo que están financiando. Es muy interesante que sepa dónde va el dinero. ¿Vale? para eh, coger ideas de, de un posible proyecto financiable. He puesto aquí que, que comprobará si existe un interés político o social por, eh, por el tema. Aquí no tengo que decir que evidentemente eh, os tenéis que apoyar la todas las guías que hay de los objetivos de los planes nacionales, la Unión Europea también tiene su, su guideline o su, o su de interés, los objetivos de desarrollo sostenible, en fin, tenéis una variedad de documentos oficiales que no he puesto aquí porque la verdad que son un poco tostón, pero bueno, en los documentos oficiales que a orientan mucho hacia dónde debe dirigir el proyecto. Tenéis que tener en cuenta que muchas veces hay buena idea, pero esa idea no interesa al que paga dinero, ¿vale? Entonces tenéis que chequearlo eso. Yo, sinceramente, de todas las pasajas de esta parte de, de, de, de cómo... De, de cómo verle el interés social de las propuestas, yo utilizo casi siempre esta base de datos que he puesto aquí, eh, que es el ejemplo de, de, de la base de datos CORDI que sabéis que es una base de datos de la Unión Europea, donde podemos ver los proyectos de, de investigación. Yo, por ejemplo, el proyecto que voy a ver y que voy a enseñar muy por encima mío, es un proyecto que está centrado en el tema de la armétrica, y lo primero que hice es decir, ¿la Unión Europea está poniendo pasta en esto de la armétrica? Sí, pues, fijaros, busqué armétric y, y veía que había proyectos. ¿Vale? Fijaros, nuevos métodos. Después lo vais a entender todo porque voy a hacer el proyecto. Y pone aquí, por ejemplo, en 2016 financia un, un, un proyecto sobre nuevos métodos e indicadores. Digo, wow, ah, mira, están haciendo informes. Esto es muy importante. Si la Unión Europea está haciendo informes sobre un tema. Es que ese tema interesa muchísimo, pues sabéis que antes de poner en lanzamiento, muchos mucho de los temas de investigación, pues se hacen informes, se hacen guidelines, cosas de este tipo, ¿vale? Que nos dan pistas sobre el interés de la, de la Unión Europea, como todos los programas del España Nacional, van a, digamos, a inspirarse en la Unión Europea, lo que interesa Europa, interesa España. Os voy a decir además que además yo utilizo mucho esto, estos datos, estos informes en, mi, en, mi, en mis introducciones, porque cuando justifico mi proyecto de investigación, Digo, mi proyecto de investigación es de interés en Europa, ha mostrado interés por este por, esto, por estos temas de investigación, como demuestra el informe tal, como demuestra el proyecto tal. Y utilizo, por ejemplo, toda esta información que me encuentro del interés europeo en un tema para contextualizar el interés que podría tener España en ese mismo en ese mismo tema. En definitiva, yo creo que, que, que con esto, con, con que le echéis un ojo al, al cordio, va a dar muy buena idea sobre si el tema que estéis buscando eh, es de interés. ¿vale? Bueno, habéis visto que, por ejemplo, en este tema, pues, en este tema de las métricas, creo que yo me dedico hay bastantes cositas, ¿vale? Darle un vistazo porque os pues, va a ser bastante, bastante orientativo sobre si vayas a coger un tema o no. Eh, es muy importante también que hay un tema científicamente relevante y, y activo. Eh, el Frente de Investigación, evidentemente, el tema, si el proyecto es eh, un para sobre un tema, probablemente no hay muchas publicaciones en torno a ese tema, pero sí debería haber publicaciones en torno al Frente de Investigación más global donde se enmarca eh, ese tema, yo utilizo muchísimo, eh, si queréis dar para tiempo, lo, lo vemos, yo utilizo muchísimo las búsquedas temáticas en Web of Science y, y en Scopus y la, y la opción de refinamiento que tiene, ¿vale? pongo, pongo al Metri, ya sabéis que eh, en Web of Science, voy a ponerlo un momentito que no, no se tarda mucho y así lo enseño rápidamente. No me quiero, me, eh, yo utilizo muchísimo... Eh, este tipo de cuestiones para saber el interés que hay, si hay comunidad científica en torno al tema, fijaros, el tema de, la, de las métricas que de mi proyecto, pues bueno, puedo ver claramente cuando le doy a este tipo de cuestiones, eh, por ejemplo, aquí a Crazy Station Report, que por ejemplo, este tema que yo investigo un tema, digamos, que lleva los últimos cinco años, se inició hace muy poco, fijaros, este tema está bien, este es un tema típico, ¿vale? Se inició hace poco, hace decir, empezó a surgir el Frente de Investigación hace cinco años, por tanto, tampoco es muy viejo el tema, ha ido creciendo y ahora se está estabilizando. Es decir, es un tema, eh, eh, muy, muy, o sea, un tema que actualmente está interesando bastante a mi comunidad científica. ¿vale? Este tipo de información también lo utilizo también lo utilizo yo, porque bueno, la cantidad de artículos de, demuestra que hay mucho debate en torno al tema y que hay que una buena línea. Si ponéis las palabras de vuestro tema y no hay ningún artículo, es chungo. ¿vale? Porque debería haber artículos, si no sobre este tema, si, si sobre el Frente de Investigación más... Más amplio, ¿vale? Bueno, utilizar las bases de datos porque, en el sentido que os estoy enseñando, porque, porque es bastante interesante. Yo también utilizo mucho, dentro de la base de datos de Science, los que os pongo aquí como artículos altamente citados, que habéis visto que cuando estén en Science le ponen artículos, un artículo, una copita, o los hot papers, que significa que son temas muy calientes y que en poco tiempo, en un año, han recibido muchísimas citas. ¿Vale? Por tanto, identificar dónde está trabajando la comunidad científica. Esto dará idea sobre... Qué temas tengo que seleccionar o sobre qué tiene que vivir mi proyecto de, de investigación. ¿Vale? Y bueno, como pongo ahí, como he comentado ya antes, utiliza esta información, el interés europeo y el interés de la comunidad científica para justificar el proyecto, ¿vale? Yo utilizo muchísimo esa, eh, esa información. También importante, una cosa que pasa bastante, no te olvides que eh, los primeros consumidores de vuestro proyecto de investigación o de la vuestra solicitud, las primeras personas que van a leer vuestro proyecto, van a ser los evaluadores. Y si a esas personas. No soy capaz de disuadirlas para que financie vuestro proyecto, pues ahí se ha acabado la, la, la historia. Entonces, yo siempre, igual que me ocurre con los cursos de carrera de investigadora, yo siempre le digo a, a la gente que está empezando a publicar, digo, mira, tú no tienes que convencer, tienes que convencer a, a, a los evaluadores de, de tu área, que son las personas que tienen el poder de que publica o no publica, o en este caso de que financien o no, o, o, o no financien. En este sentido... Eh, vaya a ver que vaya a tener que trabajar mucho la propuesta después puesto de que sea solidario con la, con la evaluadora, es decir, tienes que intentar hacer la vida lo más fácil posible yo creo que todos hemos sufrido la experiencia de evaluar un proyecto bueno pero mal planteado o un artículo científico bueno y mal redactado, mal planteado, al final pierde muchísimo valor, entonces los aspectos formales los tienes que cuidar muchísimo porque va a ayudar a los evaluadores, ahora las familias se entran más, más en estas cosas de, de cómo podemos enfocarlo vale, y bueno, he puesto aquí que cuántos minutos le debe dedicar un experto a mi propuesta para entender y valorarla. Yo siempre también digo que cuando preparamos los artículos, preparamos este tipo de solicitudes, eh, el evaluador tiene que leer lo mínimo posible y tienes que utilizar muchos elementos que le permita en cinco o seis minutos, o sea, si coges un proyecto te vas a ser capaz de que por el título y, un ojo, y un, un ojo rápido a la solicitud, y bien, esas es capaces de valorar si eso vale o no vale. Si ellos valoran que vale, se van a detener a leerlo. Si no son capaces de dos o tres minutos valorarlo, yo no sé cómo valorar para vosotros el artículo. Para mí me pasa muchas veces que ya prácticamente por el título, por el astra y por el contexto, digamos, de, de dónde viene el científico, con si ese la zona, ya sé muy bien si, si voy a aceptar o no voy a rechazar el, el, el trabajo. Entonces es muy importante que trabajéis esa primera esa primera impresión. Pues he puesto aquí... Fijaros que, que yo estoy emocionado con este tema de la, de la que las cosas son visualmente, atra, visualmente atractivas. Eh, ¿vale? Y he puesto aquí que tenéis que intentar, en definitiva, que el proyecto se entienda sin leerlo. ¿Vale? Entonces es muy importante que no hagáis proyectos tostón en el que todo sea texto, sino que tenéis que intentar reforzar muchísimo vuestras propuestas con todo tipo de diagramas, esquemas y fotografías. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esos son los elementos al final que van a permitir a un evaluador leer rápidamente el proyecto y comprenderlo ¿Vale? no es lo mismo leer una página que describa una metodología que haber una, una metodología resumida en una eh, en una ilustración hoy he puesto aquí algunos algunos ejemplos hoy he compartido la, la, la, la presentación por tanto vaya a tener acceso un poco a, a, a todos los materiales esto bueno he puesto aquí por ejemplo importante qué cosa incluyo yo siempre un diagrama resumen de los de, ...de los objetivos, ¿vale? He puesto aquí simplemente estas cosas... ...a, a, a, a modo de intentar siempre que los objetivos... ...¿vale? Queden claramente establecidos. He puesto aquí, por ejemplo, estas que se utilizan... ...en los en objetivos de desarrollo sostenible... ...¿vale? ¿Cuáles son los objetivos de, de, de vuestro proyecto? O aquí vais a ver un poco uno más... ...Uy, perdón. ¿Qué se me ha ido? Este. O aquí tenéis este, por ejemplo... ¿Vale? Este es más parecido al de un proyecto de investigación, tal y como es de un proyecto europeo, este, que, este ejemplo que he traído, pero esto le da bastante valor a, a proyectos de, de investigación. También importante, para aquellos que no habéis echado una convocatoria europea, yo siempre adapto mis planes nacionales al modelo europeo. Digamos que lo, cuando presento un proyecto lo que intento es destilar el modelo europeo al plan nacional, ¿vale? Y, por ejemplo, intento trabajar muchísimo con, con lo que yo llamo los work packages, los paquetes de trabajo. Ahora para vamos lo veo voy a ver más claramente. Vale, entonces intento que todo lo que son los, los, los objetivos de mi proyecto estén encuadrados en paquetes de trabajo y todos esos paquetes de trabajo interactúan entre en sí. En fin, aquí tenéis una idea de cómo podéis plantear, digamos, los objetivos de, de, de, de vuestro proyecto. Esto es esencial, que me, que me una diapositiva, un diagrama de, de este tipo en vuestro en vuestro proyecto de investigación, ¿vale? Eso no eh, eh, bueno, es oblig, casi obligatorio. Sigue entrando aquí, gente. Vamos a ver, aquí tengo más cosas, fijamos. Eh, diagrama de metodología. La metodología también me meto siempre un, un diagrama como de este tipo. Ahora, después mi proyecto voy a ver. De hecho, este diagrama, este diagrama que veis, lo cogí el año pasado para el curso, precisamente este, para este curso. Al que dimos el año pasado, este diagrama lo cogí. Y este diagrama o este modelo es el que utilizo yo en mi, en mi propuesta de plan nacional de, que presenté exactamente el mismo. ¿Vale? Y veis de así. oye, tengo los objetivos planteo un diagrama. Ahora planteo, en otra ilustración planteo los la, la metodología. Otro elemento que tenéis que hacer un, un, un, una ilustración de, de este tipo. Veis que ahora sí comprendéis mejor lo que tratamos de decir de que el, el evaluador no tiene que leer. El evaluador tiene que leer cinco o seis diagramas y con esos cinco o seis diagramas tiene que tener una idea súper clara de lo que tratamos de conseguir con nuestro proyecto de investigación. Por eso decía que tiene, el evaluador tiene que tardar dos o tres minutos en leer el proyecto y en comprender la valía de leer del proyecto. Veis es que tampoco es especialmente complejo, o no, o no requiere un, un no requiere tampoco, o no, no es especialmente difícil, digamos, hacer este un diagrama de este tipo, vale. Pero yo creo que este me gusta porque es fácil y lo podría adaptar a todo tipo adaptar, de proyectos, sean de humanidades, de ciencias sociales, de, de lo que sea, ciencias exactas, da igual. Lo podría adaptar a cualquier tipo de, de proyecto. Más cosillas. Fijaros, el diagrama con la metodología, esto ya lo hemos puesto. Y después, pues bueno, aquí tenía alguna cosilla más, por ejemplo, algunos tipos de análisis, este si sí lo, lo incluyen en alguna convocatoria, un, por ejemplo, ¿qué análisis va a hacer dentro del proyecto? Pues lo tengo puesto un poco ahí para que se, se vea un poco mejor, por ejemplo, los tipos de análisis, cómo afectaban a nivel institucional, a eh, otro tipo de, de, de, de análisis más específico, en fin, intentaba siempre, intento siempre que, por ejemplo, lo, todo análisis que voy a hacer lo, lo intento encuadrar también en una tablita para que lo vea rápidamente los lo evaluadores, qué es, lo que, que es lo que voy a hacer, ¿vale? Entonces es muy importante que aprendáis a manejar este tipo de, de elementos. Eh, bueno, ahí yo recomiendo otra vez lo mismo, ir a acordar. Tirar de otros proyectos que han presentado, porque las convocatorias, los proyectos europeos, tienen todo, están todos online, las solicitudes, y ahí podéis tener muchísimas ideas de cómo podéis plantear este tipo de, de, de esquemas. Yo lo hago mucho tanto para esto como para los artículos científicos. Normalmente me voy, a, por ejemplo, a otra área científica y veo cómo están planteando problemas de visualización o problemas de representación de datos para intentar traerlo a mi área. ¿vale? En esta medida, en la base de datos Cordi puede identificar muchos proyectos y os pueden venir bastante bien para, para inspiraros porque los proyectos de los están muy bien presentados, casi todos, y de manera muy, muy, muy sintética. Hay una cosa evidente también que tenéis que tener en cuenta, aunque lo pongo aquí, no, pero es que le, lo pongo y aunque todos somos profesores, profesores de universidad, aquí tenemos un problema, y es que después, cuando, cuando lo que lo enseñamos que a nuestros alumnos, no lo hacemos nosotros, y veo cantidad de solicitudes, de, del plan nacional que dan pena en el sentido de que no están bien editadas. Por ejemplo, son eh, textos gigantescos, textos que no están hechos en párrafos, no utilicé las cursivas, no utilicé las negritas, no utilicé las listas, en fin, nada no y elementos que tenga, para que ese proyecto tenga legibilidad. Ya un proyecto de investigación a lo suficientemente árido, ¿vale? Como para leerlo, con, y, y, y si encima estamos dificultando la lectura, pues pues va a ser peor para, para vosotros ¿vale? por eso digo que parece obvio pero bueno claro uno de los problemas esencial que tenemos que no tenéis tiempo os recomiendo no no lo he puesto aquí en esta presentación pero sí os recomiendo que se va a poner con el proyecto o pongáis desde, desde ya, porque normalmente yo la, la primera semana a la hora de elaborar un proyecto de investigación, yo estoy una semana, digamos, en los aspectos más logísticos, organizando, montando el equipo, recopilando su y me tiro una semana prácticamente con el proyecto de investigación, y lo suelo tener terminado, por ejemplo, un día o dos antes, de manera que me permita un poco incluir muchísimo todos los todo aspectos de, de, del proyecto. Sí, ahora le pasamos las preguntillas. ¿vale? Ahora las preguntas las vais haciendo por el chat, ¿vale? Voy, y, y ahora si queréis, como está Remé controlando la que está aquí en la mía, ahora las vamos las voy leyendo y las vamos y las vamos un poco solventando. Más cosas. Mira, esto, esto es importante puesto que nos eh, vemos con, con Remia, pero ofrece una sensación de una planificación absoluta. No hace falta que aquí, aquí estás contando, como decía, aquí o sea, tenéis que contar la, cómo vais a hacer vuestra película vale, entonces tienes que dar la sensación tú imagínate que, le, que estás pidiendo dinero en Hollywood a hacer una, para, para hacer una película científica una película, una película imagínate que tienes que pedir dinero tiene que estar todo perfectamente planificado aquí igual, aquí tienes que tenerlo todo perfectamente pla, eh, planificado y tenéis que tener en cuenta que aquí entra vuestro rol de gestores yo por eso decía que aquí tenéis que aprender también muchísimo a, a, a gestionar, pero sobre todo recordáis la frase esa que por la que ponía aquí tenéis que poner en juego todo lo que tenéis y todos los todo lo que soy. Entonces, pues bueno, vosotros tenéis un objetivos científicos planteado, ¿vale? Que constantemente tenéis que remarcar para darle la impresión al evaluador de que sois capaz de conseguirlo. ¿Cómo? Reforzando las publicaciones eso de... Eh, reforzando muy bien todas las publicaciones que tiene sobre el tema, reforzando las publicaciones que también tiene, que tiene el equipo. Pues he puesto aquí un párrafo de, mira, un párrafo de, de, de defensa, ¿no? De, de cómo yo defiendo la, la, las publicaciones. La podéis leer. Bueno, la, la, la, para la, la, Bueno, entonces, bueno, pues aquí como de. De, de, defiendo el equipo, cuenta con un amplio conjunto de artículos en relación a la colaboración científica en relación a la métrica y veis que yo voy en el contexto de la bibliografía voy indicándole cuáles son las contribuciones de mi equipo a nivel mundial dentro de ese dentro de ese ámbito no lo he dicho pero evidentemente eh, el equipo que que yo, los equipos que yo solo crea para los proyectos suelen tener mucho componente internacional ¿vale? aunque también cogemos, hay gente de la Universidad de Canadá y la Universidad de Española, el componente internacional para mí es fundamental porque ellos son los que te van a dar los argumentos ...para defender con fuerza ese eh, ese artículo, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis un párrafo que lo he dejado ahí colgado... ...para que veáis cómo defiendo un poco yo mi, mi, mi, mis publicaciones. Todas estas publicaciones son publicaciones de, de mis compañeros... ...de, de, de proyectos de, de investigación, ¿vale? Bueno, fijaros, esto está chulo lo que os voy a enseñar aquí. Mira, esta es la bibliografía. ¿Sabéis que hay que presentar una bibliografía dentro del apartado? Dentro del proyecto de investigación... Una bibliografía reciente, de los últimos 5 o 6 años. ¿Yo sabéis lo que hago? Yo cojo, y en la introducción general, evidentemente, introduzco eh, referencias mías, de, de referencia, digamos, de carácter global, del frente de diferente investigación, pero la bibliografía la creo con mis referencias y con la referencia del campo científico. De manera que si, por ejemplo, he referenciado 50 trabajos, 25 son de mi equipo de investigación. ¿vale? De manera que ellos vean y perciban a las claras que tú, estás metido dentro del frente de investigación y que además eres capaz de producir grandes trabajos dentro de ese frente. Los trabajos no hace falta que sean tuyos, pues son de tu equipo de investigación. Una son tuya mejor. Veis, por eso he puesto la bibliografía en cuya referencia perteneciente a la introducción y a las aportaciones que han realizado los miembros del equipo, para que ellos vean que estamos en el ajo de, de ese tema de investigación. ¿Vale? Y además, pues, veis que he puesto la, la etiqueta ahí, las aportaciones del equipo, son, la, son las verdes, ¿vale? Y además he puesto una etiqueta de cita. He puesto que si ese trabajo tiene más de 50 citas en Google Escola, he puesto que tiene más de 50 citas. Aquí no lo veis, después lo veremos. Pero cuando vean la bibliografía, hay 50 trabajos y se van viendo, mira, estos son los mejores trabajos del área, dentro de los cuales mi equipo aportó 25. Y además de los 25, sistemáticamente todo está recibiendo una cantidad de citas muy importante, ¿vale? Bueno, aquí veis, por ejemplo, este, este es de nuestro equipo de investigación. En Google Escola 29 citas, en a 20. El siguiente trabajo es de costa. Bueno, este de mi equipo y tiene más de 50 citas. Veis que tiene aquí 455 en Google Scholar, 179. A este es también de mi equipo, con 50 citas, otro con 50 citas. Vale, De manera que se ve que, uno, mi equipo de investigación, hemos seleccionado a gente que está en el ajo del tema y que además está haciendo contribuciones muy relevantes dentro de ese frente de investigación. De esta manera, consigas una bibliografía. ...que tiene el mismo esfuerzo que una bibliografía normal, pero una bibliografía donde da mucha información... ...y está reforzando a tu equipo y, la, y evidentemente está reforzando que estamos teniendo un equipo muy, muy fuerte... ...para conseguir los, los, los objetivos, ¿vale? Bueno, he puesto aquí esto fundamental y eh, esto es fundamental aquí en el tema del equipo de investigación... Eh, ...yo me olvidaría de amistades, amiguismo iría con criterios objetivos... Yo cuando me, cuando me planteo meter a alguien en un artículo de investigación, o cuando me planteo a alguien meter un equipo, me planteo qué, qué es lo que va a aportar esta persona, o por qué tiene que estar el equipo de investigación, por qué tiene que estar una persona en un equipo de investigación, qué es lo que va a aportar, o cómo justifico yo la, a, a esa persona. Realmente, aquí tampoco hace falta que, por ejemplo, cuando, cuando forméis equipo de investigación, tenga todas grandes publicaciones. Eso lo podéis conseguir metiendo a gente internacional, ¿vale? Pero también, por ejemplo, eh, podéis meter a, a compañeros que son del departamento de estadística. En mi caso, yo llevo a, a Montero aquí, un, un compañero de, de estadística que. Porque yo no soy matemático, pero quiero que vaya una persona de matemáticas para que la parte estadística esté bien construida. Entonces a mí me tiene una, una persona del departamento de, de estadística. Yo en mi proyecto pongo que esa persona va porque va a ser análisis estadístico. También mi compañera Ana María Muñoz, que es experta en análisis de género, y que me incorporar un análisis de género al proyecto. Pues digo, Ana, te voy a coger porque va a ser el análisis de género de, del proyecto. Está perfectamente justificado. Y esa justificación dentro del proyecto debería ser natural y no debería ser difícil. No debería ir cogida con. con con con alfileres. He puesto pues, aquí también, fijaros, cuando yo preparo el proyecto de investigación, esto es lo que os decía un poco este este grafiquito que voy a ver lo incluir el proyecto. A ver si lo pongo más chiquitín ahí. Este grafiquito va a ilustración de la red de coautoría de publicaciones JCR entre los diversos miembros del proyecto. Claro, esto es lo que os decía. Yo puse cuando preparo el proyecto de investigación pongo en marcha todo mi capital social. ¿Cuál es mi capital social? Mi, evidentemente tengo poco tengo poco capital económico pero mucho capital simbólico y social cuáles son mi capital social es toda la gente que ha colaborado, colaborado conmigo a lo largo de toda mi carrera en publicaciones científicas vale entonces eso, precisamente son es los que incluye el proyecto aquí veis que yo estoy con mi pelo en el medio pero he colaborado con mi co-IP, que es esteban romero y he colaborado eh, en azul están los equipos de equipo trabajo y esos son los investigadores los naranjas, vale entonces veis que yo, toda la gente que he metido en mi proyecto de investigación, son gente con la que, con la que he colaborado científicamente. ¿vale? Esto imagino que es un recurso retórico bastante potente de cara a la laboradores. Fijaros que todos los miembros del equipo de investigación están del equipo de investigación y del equipo de trabajo están conectados. Todos hemos firmado publicaciones con, con, con todos. ¿Vale? Es importante. Esta idea la dejo aquí por si queréis incluirla. Yo la he incluido eh, eh, en el proyecto. Ve aquí que estamos aquí los cuatro investigadores. Aquí estamos, fijaros, los cuatro investigadores. Está Teodoro, está Esteban, está Ana, estoy yo. ¿Vale? Está también WhatsApp, todos somos de la Universidad de, de, de Granada y hay un investigador de la Universidad de Vigo. ¿Vale? Es importante que incluya algún, algún investigador de, de, de la Universidad Española. Pero fijaros, aquí ya tenemos gente que son también incluyo lo que decía, el, eh, la dimensión internacional. simplemente meto colaboradores internacionales en el equipo de trabajo, siempre los meto. ¿vale? siempre. Entonces, yo creo que eso refuerza bastante. Sobre la composición del equipo, tenéis que intentar mantener un equilibrio también entre investigadores en y ¿eh? Por ejemplo, he metido a Teodoro y, y a Docampo, que son los dos catedráticos, que son investigadores muy, con bastante prestigio y bastante publicaciones y algunas muy cercanas a mí han visto, pero los meto porque yo era la primera vez que vi un proyecto de investigación. Entonces, eh, quiero que me, o quería un poco reforzar que soy avalado, digamos, por dos investigadores de mucho peso dentro de, del campo y que además, como, como justifique dentro del proyecto, tienen proyectos de investigación. Entonces, esto también da mucha tranquilidad a quien financia, sabes que hay como una especie de investigadores, senior que te están avalando, ¿vale? Esto es especialmente importante para todos aquellos que vayan a pedir proyectos por primera vez. Y fijaros, el resto de investigadores, bueno, Teodoro metió una compañera de, de, de su grupo de investigación, Nina Faroni, he metido compañeros de mi facultad, creo que a Ana, eh, creo que es fundamental meter también a alguien de, de, de, de tu facultad, he metido aquí a, a, a Wences, que le estoy dirigiendo la tesis doctoral, y bueno, y ya todo el resto son compañeros internacionales con los que he firmado algún tipo de, de publicación científica. Pero bueno, aquí quedan las claras que dice dice: este tipo tiene capital simbólico y este tipo ha movido toda su red para pedir el dinero. Este muchacho por lo menos está poniendo en marcha sus recursos que tiene para, para poder hacer la petición. Bueno, vale. Bueno, dejo ahí esa idea. Sí, ahora la pregunta ahora la, la respondo, vale. Y rápido, me enrollo aquí. Y... Bueno, como eh, bueno he puesto aquí más cositas, vale. Eh, ideas de redacción. Si, si después, bueno, aquí veis, otro, este es otro proyecto que pedí anteriormente, cómo presenté a los a a, a, eh, a mis colaboradores también otro proyecto, y bueno, lo presentaba de esta manera, simplemente una idea, en vez de a de una sala, una red, enfocáis en, mira, voy a colaborar con gente que tiene muchísimo impacto, o vais a Google Escola, que tardáis el 0.5 en consultar los indicadores, y lo incluís. Rodrigo Costa, investigador en CWTS, en Leiden, cuesta con 2.006, está un índice H de 26, está experto en esto, bueno, probablemente veis cuáles son los, los miembros del equipo. Es una idea también bastante, esto también está chulo, esto también me gusta, este que puse el año pasado, de presentar al equipo, pues ahí, con un mapita. Hombre, evidentemente este mapa para proyectos europeos que tienen más nodos. Pero bueno, si tenéis investigadores internacionales, podéis utilizarlo también de algún tipo de reforzad siempre lo que os digo a vuestro equipo de investigación. Vuestro equipo de investigación. A ver, es, una, es un recurso más que tenéis para conseguir el proyecto de investigación. Muchas veces vemos los, los equipos no están bien montados porque habéis metido a gente que no tiene que estar en el proyecto, porque el evaluador se pregunta, ¿y este caso aquí? Y se mete en tu departamento y dice, mira, pero si ha metido a este, al otro, que no han hecho nunca nada, va, bueno, pues, al final ese tipo de cosas pesa. Lo que quiero decir también es que al final tenéis que tener controlados todos los aspectos, todos los aspectos del proyecto de una manera bueno, bastante bastante precisa. ¿eh? Bueno, pues... Los cronogramas, importante, bueno, veis que esto todavía estamos en el apartado de ofrecer esa, esa sensación de que tenemos una planificación absoluta, precisa, de que sabemos engarzar piezas eh, en un proyecto. Aquí he puesto otro de los aspectos fundamentales, otro de los aspectos donde, donde veo horrores, horrores que me sangran los ojos, eh, es cuando hacéis cronogramas, eh, o cuando hacemos cronogramas, que, que vale, intenta hacer cronogramas, porque el cronograma dice... Hostia, este tipo tiene la cabeza bien armada y, y sabe, por lo menos el plan es bueno, ¿vale? Mira, os voy a poner el cronograma que yo veo muchas veces y, y que me da ganas muchas veces de estrellar la cabeza y controlar el ordenador. Es esto, cronograma. Esto es un cronograma, fijaros, en febrero hago una cosita, en marzo hago la siguiente. Nunca existe en un proyecto de investigación eh, la investigación, digamos, de carácter tan secuencial, ¿vale? Es imposible que tú sigas una secuencia. ¿Vale? Intentar evitar este tipo de cronograma donde llevo una tareita, la finalizo y hasta que no finalizo esa, eh, no, consigo, no hago la, la siguiente. Normalmente, un proyecto de investigación debe ser algo muy complejo explicado de manera sencilla. ¿Vale? Y he puesto aquí, bueno, he puesto aquí que es un típico cronograma de un cerebro sencillo de carácter secuencial. Utilizar un diagrama de GAN, que ya sabéis cuál es el diagrama de GAN de, de este tipo, donde aparece toda la... Toda la ...todo, digamos, todo el periodo cronológico que cubre el proyecto, en este caso veis que son tres años... ...y después, fijaros, aquí aparece, es importante siempre que pongáis los diferentes equipos y qué tarea va a desarrollar. Esto tiene que ver más con la realidad, el proyecto evidentemente de una tarea secuencial... ...pero no secu una tarea secuencial que va por bloques, como veis aquí. vale Aquí sí da la idea de que el proyecto es un poco más complejo, el proyecto requiere de gente, el proyecto requiere de equipo el proyecto requiere de dinero y de financiación y el proyecto además está bien, digamos, engarzado todas las toda la piezas. A mí me gusta mucho este tipo de, de, de representaciones, ¿vale? Pero bueno, hay por ahí algunos software que os permite hacer, hacerla. Y de, entonces la idea principal es que un poco, ya hay de esa representación más secuencia y le doy un poco más de complejidad a, a los dia, a los diagramas. Y mira, esto es fundamental para mí. Eh, para mí... Porque esto os va a despejar la cabeza. Para mí lo que me, más despe me más despeja la cabeza cuando hago un proyecto es prepararlo todo por paquetes de, paquete de trabajo, que es lo como lo hacen el, eh, eh, eh, en la Unión Europea, ¿vale? Bueno, mira, eh, bueno, este otro, otro diagrama de GAN, pero este ya mola más, ¿eh? Este diagrama de GAN no está orientado a las personas, está orientado a los paquetes de trabajo, ¿vale? Y los paquetes de trabajo están vinculados a los objetivos del proyecto de investigación, esto a lo mejor lo tiene que explicar un poco mejor cómo, cómo lo hacemos. Pero yo pienso de la siguiente manera. Es la siguiente manera. Yo tengo un objetivo, ¿vale? Mi proyecto tiene objetivos de investigación. Esos objetivos de investigación obligatoriamente los tengo vinculados a un paquete de trabajo. Y a ese paquete de trabajo tengo vinculada a personas. ¿vale? Y es un poco como yo planteo las cosas. Aquí es como está planteado de esta manera. Hay diferentes cuatro paquetes de trabajo que pueden estar o no interrelacionados, ¿vale? Pero que además están vinculados a personas. Ahora voy a enseñar un poco qué he puesto aquí. Mira, esto este es un paquete de trabajo, para que lo veáis, yo preparo así el proyecto. Digo, hemos establecido, no hemos organizado el proyecto de esta, de esta manera, hemos establecido cinco paquetes de trabajo, ¿vale? Eh, en mi proyecto había cinco paquetes de, perdón, había cinco, cinco paquetes de, de, perdón, aquí, de trabajo. Primer paquete de trabajo, recogir de procesamiento de datos. Segundo paquete de trabajo, desarrollo tecnológico de la plataforma. Hacer trabajo, conceptualización del modelo cuarto paquete, realización de análisis. Perdón. Venía a conversar. Oye, hay alguien por ahí. Sí. No. no hablando. Que lo conocía bien. Pero si tuvo relación con eh, un sí, no sé porque había jugadores importantes De la, la, la comunidad que acá Como su compañero Fabián Vázquez Oye, por allí por, por favor este cuatro, Por favor pero esa historia, Oye, hablando no, con lo, el micrófono Cristian, un tal Cristian Cristian, Cristian, Cristian Aquí lo tengo, Cristian, lo voy a echar de la sala, eliminar. eliminar de la reunión, Cristian, bueno, formarlo, elimino. Ese ya no ve más la... Qué descanso, ¿verdad? Bueno, eh, disculparme. bueno, estas cosas sabéis que pasan porque todos estamos todo clases. clase, pero bueno. Mira, eh, bueno, estaba explicando los paquetes de trabajo, fijaos, tengo mis paquetes de trabajo, ¿vale? Y, y yo intento siempre vincular mis paquetes de trabajo a... Tenéis que poner para cada paquete de trabajo, evidentemente, cada paquete de trabajo tiene, paquete de trabajo 1, tarea 1. Cada paquete de trabajo tiene su tarea. El paquete de trabajo 1, veis que tiene cuatro tareas. cuatro tareas: eh, Búsqueda y descarga de datos, creación de bases de datos, búsqueda. Y cada subpaquete, ¿vale? Cada tarea de cada paquete tiene un responsable, tiene unos colaboradores, ¿vale? Aquí en este caso, el Arroyo, personas contratadas, y tiene una temporalización, mes 1, mes 2. Y además, está vinculado a un objetivo del proyecto. ¿Vale? Eso yo no sé lo qué seguirá, pero yo creo que cuando los colaboradores ven eso y dicen, tía, este tipo por lo menos tiene un plan perfecto, después ya viene el COVID y va y arrasa con nuestros planes. No, pero bueno, veis un poco cuál es la idea. Tengo objetivos, después tengo paquetes de trabajo, los paquetes de trabajo tienen tareas y las subtareas las asigno a personas, a colaboradores, las temporizo y, eh, y las asigno un objetivo. Mirad, después el diagrama no os compliquéis con... con Ah, mira, ahí está el crono que queda, para que veáis cómo se queda todo eso todo engasado Paquete de trabajo, paquete de trabajo 1, que es el que os he expuesto, que es el que está aquí. Y aquí mirad cómo queda, ¿vale? Veis que aquí he puesto arriba el paquete de trabajo 1, paquete de trabajo 2, el paquete de trabajo 3, el paquete de trabajo 4 y el 5. Aquí veis el 1, que es el que he puesto de ejemplo, con todos los cuatro subpaquetes. Y aquí veis cómo se va, cómo se va a hacer, ¿vale? De manera que el tipo cuando ve el cronograma dice... Bueno, del año un, El primer año, este tío que se va a dedicar. Se va a dedicar PT1 al PT1-T4. Se viene aquí y dice pt ¿ah? se va a dedicar a recogida de datos. ¿Quién va a hacer qué es esto? Daniel Torres. Ah, vale, perfecto. Vale, pero fijaros que claramente, eh, yo previamente he dado una guía para la lectura del programa. Eh, ¿Qué vamos a hacer en el segundo año? Pues se va a dedicar al paquete de trabajo 2, básicamente, y al paquete de trabajo 3. Estos son publicaciones, actividades y difusión. Fijaros que también he oído mucho porque me, a mí no me gusta, me gusta la idea, ya he dicho, que de vender un, po, un poco complejidad de manera sencilla. Fijaros que aquí, este paquete de trabajo es actividades de difusión, son actividades de publicación científica, pero yo lo he hecho como un paquete de trabajo, pues bueno, mientras... Mientras, por ejemplo, estamos desarrollando la plataforma web, yo puedo estar haciendo mis publicaciones en relación al paquete de trabajo de él, paquete de trabajo 1, ¿vale? Pero hay un poco ahí que se da la sensación de que todo está engarzado y que todos vamos a trabajar, porque como cada paquete de trabajo está vinculado a una persona, vamos a trabajar todos, eh, digamos, al unísono o de manera engarzada, ¿vale? Bueno, es un poco como yo lo preparo. Hay que decir que yo tampoco soy aquí, eh, pero bueno, yo simplemente os doy una idea, ¿vale? No son, no... Este es el... Vamos a ver vale Entonces, bueno, he puesto ahí como un poco el tema de los paquetes de trabajo. El dinero, el dinero fundamental, ¿vale? El dinero fundamental también eh, y tenéis que saber eh, exponerlo también como lo, lo que voy a hacer. Os he puesto que, por ejemplo, la nota ordenador le vale 2.500 euros. Tenéis que ser muy claro. Mira, cuando pedís dinero tenéis que ser muy claros para qué lo pedís exactamente, ¿vale? Y os he puesto aquí, por ejemplo, de cómo tenéis que pedir material inventariable. Yo cuando pido un ordenador, mira, pongo, me voy a Amazon... Me da igual, fijaros que he pedido un pepino, 1.500 euros cuesta el ordenador, no he pedido tampoco uno de 900, he pedido el ordenador más caro que hay, porque ya está procesando datos y necesito un buen ordenador, ¿vale? Pero siempre, el ordenador con la descripción exacta, ¿vale? El coste imputable lo mira en Amazon, no me dio tampoco a, ¿vale? Pero he puesto el precio exacto del ordenador, por si el evaluador se va a, a consultarlo y dice, pero esto cuesta tanto, ah, sí cuesta tanto, perfecto, ¿vale? Pero también me gusta mucho la justificación. Me da igual que sea un ordenador, pero lo justifico ordenador asignado a la persona contratada, su uso está destinado a tareas de recuperación masiva de datos, el preprocesamiento de los mismos, su almacenamiento, un proceso para bla, bla, bla, bla, Pero explico para qué se va a utilizar ese ordenador dentro de mi proyecto de investigación. Le he pedido un ordenador a la persona que vamos a contratar y le he pedido un ordenador a mi contratado de CPU. Y me lo han dado los dos, no lo han dicho ninguno. Pues está ahí WhatsApp conmigo en, en este proyecto que lo hemos metido. Y bueno, pues también le pido un ordenador portátil. ¿Para qué se va a dedicar? Ordenador asignado con bueno, el será rollo del equipo de trabajo del proyecto que se encuentra actualmente realizando las deseos de en contratos de FPU. Explico las cosas. No pasa nada. Tú explícalo, tengo un becario FPU que no tiene nada más y ya se vamos a comprar con el dinero del proyecto. Y dirá, bueno, pues claro, este tipo eh, no tiene ni un duro, está montando un proyecto, está montando un equipo de investigación y necesita, evidentemente, equipado a su gente, pero lo justifico y no estoy corto en las explicaciones. Me enrollo y explico exactamente para lo que voy a hacer, que además las aplicaciones son, son, son todas ver, verdad, ¿vale? Bueno, sí, el CRM que vaya cortando, vamos a ir un poquito más, más rápido. He puesto aquí también, sí, ya simplemente están los ejemplos. Como os digo, los, los ejemplos los tenéis aquí. Este no, voy, a, voy a, en relación al presupuesto, bueno, aquí tenéis más cositas. Vale, he puesto también, por ejemplo, cómo justifico un encuentro o... ¿Cómo justifico, por ejemplo, eh, la contratación de una empresa para desarrollar una plataforma, una plataforma web Normalmente una de las cosas que yo hago cuando contrato a una empresa es que me, le digo que me dé un presupuesto para incluir exactamente lo que me va a cobrar, ¿vale? Entonces pongo aquí que voy a contratar una empresa y en el presupuesto inicial facilitado se ofrece la cifra de 2.300 euros para la plataforma que voy a hacer, ¿vale? Y le explico un poco qué van a hacer esta empresa, ¿vale? Pero bueno, ¿vale? Eh, yo creo que, que, que tenéis que un poco eh, ser serio a la hora de, de, de, de pedir dinero. Bueno, aquí tenemos algunas cuestiones, ya no ya vamos a tardar poco, ¿vale? Eh, que tenéis que tener en cuenta que son fundamentales. Estas cuestiones a mí me eh, las voy a nombrar y después ya si queréis me pegáis en un toque por teléfono, me escribí algún correo o lo que sea y os puedo ayudar rápidamente a materializarlas. Muy importante, muy importante siempre es que le deis eh, mucha importancia al plan de difusión. Ahora se le presta mucha importancia al plan de difusión de, de los proyectos y una tendencia que cada vez vais más, más, más, más al alza. ¿Vale? porque evidentemente como científicos tenemos que, que poner en valor nuestra actividad dentro de la sociedad nuestra actividad científica en valor ante la sociedad y tenemos que tener un plan para, para esa puesta en valor yo recomiendo de nuevo que miréis proyectos Proyectos europeos. Pero proyecto de plan de difusión, no hablo de plan de científico de difusión, que eso lo tenemos que controlar. Eh, hablo de cómo vais a poner vuestras publicaciones en acceso abierto, qué producto web vais a poner en funcionamiento para difundir los resultados. Si vais a la página web del proyecto, si vais a realizar una página web de, de, de, del proyecto. Por ejemplo, eh, tener que manejar repositorios como Digidum, Blue y Zenodo vale para poner todas vuestras publicaciones en un acceso abierto he pues puesto aquí también que muchos de estos repositorios por eso digo que si tenéis alguno alguna duda completa me preguntáis repositorios como se fijaros tienen páginas web de proyectos donde podéis subir vuestras publicaciones y describir vuestros proyectos vale de manera que si estáis en humanidades que estáis en sociales no tenéis dinero para una plataforma de vuestros proyectos sí que tenéis tiempo para crear una plataforma de este tipo dentro de un repositorio oficial como si de la unión europea y crear esto ¿Cuál es su plan de difusión? Mi plan de difusión es que hemos creado una comunidad de mi proyecto dentro de repositorios en nodos donde vamos a subir todas nuestras publicaciones científicas. Perfecto, es un plan de difusión. No hace falta que hagas planes muy, muy, muy complejos. ¿Queréis ideas para el plan de difusión? Aquí os he dado. ¿vale? Os he dado una presentación de un curso que hace con nuestra compañera Lidia Bocanegra y con Javi Cantón. De aquí tenéis mucha idea. ¿eh? Aquí tenéis mucha idea. Y muy valiosas para el plan de para el plan de difusión del proyecto de, de, de investigación. ¿vale? Hay una presentación completa y aquí hemos puesto ya ideas concretas. ¿vale? Y además con proyectos concretos de compañeros como hoy del filolab de lo que podéis hacer. ¿vale? Bueno, yo os, os recomiendo que les dé un vistazo, ¿vale? Porque ahí ponemos muchos ejemplos de qué consiste el plan de difusión y, y, y, y algunas de ideas muy bastante interesantes. Yo, por ejemplo, en este en este en este de plan nacional que he puesto. Que teníamos la página web, nuestra difusión en repositorios y, y en acceso abierto en diferentes repositorios. Y después, por ejemplo, habíamos hecho que habíamos eh, hablado con el media aquí de la Universidad de Granada para grabar vídeos y para grabar también programas de radio y difundirlos como podcast. ¿Vale? O sea que también ah, podéis ser muchas cositas interesantes que son pequeñas acciones, pero que podéis poner en el proyecto. Importante también el plan de gestión de datos. Como los proyectos generan datos, ahora nos están pidiendo un poco que todos los datos los compartamos. ¿vale? Por tanto, tenéis que tener en cuenta, si vuestro proyecto genera datos, tenéis que decir, oye, he pensado que generamos datos y además lo vamos a poner a disposición pública. Hoy pues he puesto aquí un enlace que va a ser de utilidad, que son las guías de la Unión Europea. Hoy pues he puesto página 7. ¿Vale? ¿Veis ¿Vale cómo se llama? ¿Vale? Es un programa para la gestión de datos del contexto del 2020, pero que es genial para para lo que tenéis que hacer aquí el plan nacional. Vale, he puesto la página 7 aquí. Vale, aquí da, aquí tenéis... A esto se refiere con plan de datos, es decir, tenéis que tener eh, en cuenta qué datos vais a generar con vuestro proyecto, qué formato van a tener esos datos, eh, cómo se pueden reutilizar esos datos, cuál es el origen de los datos y, evidentemente, tenéis que tener en cuenta dónde vais a cargar los datos de investigación. O he puesto aquí... ¿Vale? Para el plan de datos, que simplemente es identificar los datos que vaya a poner público y dónde los voy a poner, que en eso consiste. Aquí no consiste en hacer un plan de la leche, sino consiste muy básica ¿Vale? Lo he puesto aquí que podía utilizar un repositorio, por ejemplo, como Fisher, ¿vale? Que está muy chulo y que pues también podéis utilizar, ¿vale? Porque tiene páginas de proyecto Dale un vistacillo, ¿vale? Y vamos a ver qué nos queda. Y bueno, aquí también, cuestiones ya vamos, ya vamos a acabar, ¿vale? Cuestiones del contrato. Si queréis becar el FPI, es importante, el becario FPI si se ve pide un proyecto, lo tenéis que saber desde el inicio, porque tiene una serie, una serie de, de, de, de modificaciones, ¿vale? Eh, entonces, o sea, tienes, tienes que poner una serie de información que tienes que incluir si no, eh, y es diferente a si no lo pidas. Entonces, tenéis que tener preverlo desde antes. Yo recomiendo que lo pidáis, por definición. Por, ah, yo lo pedí, lo planteé bien y me lo, y me lo han dado, y por, cuando hablo con los compañeros y compañeras que le, dan, que le dan, todos los quedamos sorprendidos, pero los dan. Antonio Zuna nos dio una serie de... de bueno, he puesto aquí, he puesto que tenéis que tener claro desde el principio, es fundamental que la persona esté en la planificación del proyecto, en todas esas tareitas de los, de los paquetes de trabajo, para ¿vale? importante que siempre que, esté, que estén ahí incluidos. Por eso digo que tenéis que saber antes si vais a pedir o no. Eh, tenéis que tener en cuenta, importante, que es un contrato de formación. Por tanto, tienes que demostrar que tu equipo, otra vez estamos demostrando el valor de nuestro equipo, en este caso para formar investigadores. ¿Vale? Y bueno, mirad, bueno, Antonio Suna nos ha dado estos criterios porque él está evaluando la FPI. Y aquí tenéis los criterios que se tienen en cuenta para, para, para, para, para, para, evaluar, para evaluar los proyectos los que dan FPI. ¿Vale? Tenéis que poner una serie de cosillas sobre la Universidad de Granada, que son no las Esto no os preocupéis que vamos a redactar un párrafo de la Universidad de Granada, aquí con Miguel Ángel acuerdo y con Reymar, vamos a redactar un párrafo y lo vamos a dar. Esto, ¿vale? Este choricico de texto para incluirlo sobre la Universidad de Granada. Pero, por ejemplo, si tienes que vender muy bien, que tu equipo de investigación es capaz de, es capaz de, es capaz de formar, buenos investigadores, porque tienes tesis doctorales, bueno, en fin. Eh, ahí, eh, dale un vistacillo porque voy a encontrar alguna... ...alguna alguna idea sobre cómo conseguir un, un FPI. Y ya está. He puesto aquí... ...vamos a verlo rápidamente... ...para acabar la, la idea... Dos, ...un segundo solo ya... ...de cómo queda todo este tipo de... de... Sí, sí, sí. Hmm. Bueno, yo lo... Sí, no. Bueno, este es el proyecto que, que pedí... ...hay un poco que... Que, que aquí están todas las ideas que he intentado, eh, he intentado exponeros, pero voy muy, muy rápido por, por encima. Aquí están todas las ideas, fijaros, que he intentado de intentar integrar nuestro proyecto dentro del contexto. Os dije, mirad, Europa, Europa, Europa. Bueno, pues aquí la veis. Como de, en el caso, ¿vale? he puesto todos los informes europeos que aparecen eh, relacionados con mi ámbito de trabajo, ¿vale? Europa, en el Reino Unido, vale, el informe europeo, Europa, ¿vale? Siempre mencionando mucho el informe europeo, pero estoy diciendo a la gente, este tema interesa en Europa, si interesa interés Europa nos tiene que interesar eh, a nosotros, ¿vale? Entonces la justificación va por ahí. Veis que hay que, antecedente del equipo, visión general del equipo, esta es la visión que visteis ahí, viste ahí antes, ¿vale? Y aquí está la descripción de, de mi equipo, el equipo de investigación está por cuatro miembros… ¿Vale? Y fijaros, como os decía, como eh, un poco pues aquí a Domingo y, y Teodoro Luque dando una presencia especial porque quería, ver que está, quería enseñarles que estaba avalado un poco por catedráticos, ya va, catedráticos bastante potentes dentro de mi campo que me estaban avalando un poco. Al final, los colaboradores también te, te avalan, ¿vale? Por eso los ponía en primer lugar. Aquí defendía a, a mi equipo de investigación, resaltando el carácter internacional, diciendo que tenía publicaciones en Science y Nature, ¿vale? Entonces, fijaros, esa es la defensa. Eh, igual, proyecto de investigación por la misma defensa, todos los proyectos que hemos conseguido. El equipo aquí tenéis la bibliografía. Veis que esta bibliografía general, pero marcaba la, con verde la de mi equipo y con las 50 citas. Vale, que creo que una, una idea interesante. Adecuación del reto a la bueno, esto del proyecto, la hipótesis. Veis aquí un poco cómo he plasmado la, la hipótesis en un cuadrito. Muchas veces utilizo esto ¿eh? en vez de poner texto, pues coger texto y lo pongo en cuatro cuadraditos. Le doy un poquito de color. Y eso mentalmente pues cuando lo lee, le va a evaluar más fácil. ¿Vale? Los objetivos, fijaros, esto es fundamental. Los objetivos, clarísimos, ¿eh? Objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, subjetivo, objetivo 4. Cuando voy a hacer más cositas dentro de un proyecto, ¿vale? Que se me escapan un poco de la línea del proyecto, pongo análisis sectoriales. ¿eh? ¿Vale? Que que mire usted, señor, de, del proyecto. Voy a conseguir un set de datos de la leche, voy a tener muchísimos datos y esos datos además voy a aprovechar para hacer cuatro análisis. Y cada uno de estos análisis, como comprenderéis, están asignados a cada uno de los investigadores que tengo en mi proyecto. Siempre hemos repartido las tareas entre el IP y el COIP, como veis aquí. ¿vale? Aquí veis también la metodología, igual que antes. Esto voy a hacer unos párrafos vale, feos incluidos. Pero bueno, visto tengo dos productos, voy a hacer una tabla con dos cuadritos, unos iconos, unos colores, ¿vale? siempre intentando relajar la lectura de, del documento. Aquí tenéis un poco más cositas, de esta conjunto de relajación. Aquí tenéis la metodología. ¿Os acordáis que os dije, utiliza este cronograma para la metodología? Bueno, aquí tenéis como que es el caso de, de, de mi proyecto. Veis claramente que el tipo, ve el proyecto, ha visto el tipo, la ha visto el tipo el equipo, ha visto la hipótesis, ha visto los objetivos claramente, ha visto la metodología. Os decía, cinco minutos para un proyecto, no tiene que tener más. Vale, algún diagrama más. Aquí tenéis, esto lo hemos visto, plan de trabajo. Aquí tenéis eh, el cronograma. Bueno, yo siempre incluyo resultados transferibles, que normalmente son informes que incluyo para algún agente social, resultados científicos y, bueno, los del plan de, de difusión. Esto, si queréis, el plan de difusión y todos los datos, ¿vale? Eh, me podéis preguntar, escribirme para lo que queráis, ¿vale? Porque aquí ya evidentemente se adaptará mucho a, a, a, vuestro, a vuestro proyecto. Pero fijaros, mi plan de... No, no, lo que os digo, aunque aparezcan comple conceptos complejos entre el proyecto no os coméis mucho la cabeza, pone el plan tiene que usted que presentar un plan de gestión y conservación de datos, pues mire, los datos que se vienen del proyecto serán disponibles en un formato CSV y convenientemente descritos y de, etiquetados con metadatos esto si queréis, yo lo pongo porque esto es un chorizo que puede incluir para su reutilización para la investigadora, para su descarga se habilita de una sesión bajo contraseña en la plataforma en la plataforma va incluyendo los datos y documentación para garantizar la conservación de los datos serán subidas a dos repositorios Senudo y Fisher es un plan de datos, no tenéis que eh, sobre todo la gente de humanidades sociales no tenemos que poner mucho más, ¿vale? Pero fijaros, el plan de difusión y el plan de datos está líquido en una página. Y lo del FPI, que ya lo hemos comentado un poco. Bueno, disculparme, ¿vale?, que, que haya tenido, que es que me enrollo, que se me está enfadando aquí RM conmigo. No. Pero, pero era mucha idea la que quería trasladar y muchas veces habéis visto que se me va la, la cabeza. Pero bueno, tenéis el documento ahí para ver los ejemplos y me tenéis a mí para preguntarme lo que queráis. ¿Vale? Que no sabéis que intento atender siempre todas las, todas las cuestiones que, que hacéis. Y me ha dicho Reme que tenéis preguntas. Vale, yo creo que casi. Casi mejor prefiero que mis compañeros respondan ¿vale? Porque es que como entremos ahora en el bloque de las preguntas, vamos eh, a terminar uh, las presentaciones, ¿no? Y después ya, quien tenga interés, pues ya no, no, nos quedamos. Muchas gracias a todos los que estoy viendo, que me estáis dando las gracias. Vale, de todas maneras, yo veo De todas maneras, mirad, no preocupar ¿vale? Si vemos que se nos va la cosa de, de madre y nos vamos mucho en el tiempo, como yo esto me lo descargo en mi... En mi en mi, sabéis que se almacena en Google Drive, haré una recopilación de las preguntas, ¿vale? Vamos a hacer una recopilación de las preguntas e intentaré responderlas para hacer unas una preguntas frecuentes, ¿vale? Si veis que se queda alguna sin, sin responder, y si no, preparamos otra sesión la semana que viene y hacemos una sesión solo específica de preguntas, ¿vale? Pero lo que no voy a hacer es quitarme el tiempo de la cerveza, que yo no empiezo las dos, ¿vale? Bueno, me sí. palabra para mis compañeros. ¿Hablas tú, Miguel Ángel, ¿o qué? Muy bien, sí, sí, perfecto, Dani. La presentación fantástica, como siempre. Eh, bueno, algunas cuestiones que antes de entrar nosotros en, en el tema de la novedad de la convocatoria, cómo presentar y tal, podíais hacer hincapié, eh, sobre, abundando en lo que ya ha dicho Dani, o sea, la importancia de leeros las instrucciones para rellenar la memoria. Importante. O sea, todo lo que ha contado Dani, que son las ideas generales, tenéis que ir plasmándolo en lo que los evaluadores van a ir, van a ir eh, tocando. Dani, apaga el micro, Chris, <ríe> el tuyo. Ahora te ha tocado a ti, ahora te ha pasado a ti. Venga, perfecto. Eh, por eso digo, antes de entrar en la presentación la importancia de eh, mirar bien con detalle la uh, la convocatoria sobre todo las instrucciones para rellenar la memoria os van a dar muchas pistas viendo, ¿sí? de lo que están pidiendo en cada uno de los apartados eh, un ejemplo eh, bastante bastante fácil de ver es cuando detengáis las instrucciones en cuanto a la capacidad formativa ha habido muchas preguntas aquí sobre el FPI si tal, si FPI… Bueno, lo importante para el F de, para justificar el FPI no es que el FPI hace falta para cubrir objetivos del proyecto, lo importante para justificar la petición de FPI es que tenéis la capacidad de formar un FPI. O sea, el FPI no se entiende como una ayuda al proyecto, que la va a ser también, sino como una persona que vaya a formar, que vaya a dirigir una tesis en el proyecto y vuestra capacidad para eso. Bueno… Pues nos encontramos muchas veces, bueno, normalmente, casi nadie, casi ningún proyecto cubre lo ítem que dice eh, las instrucciones de la memoria. Ahora no la tenemos delante porque no es un documento que lo tenemos aquí en la presentación, pero si lo, cuando lo cojáis veréis apartado 3. Eh, capacidad formativa. Y eh, hablando, como os comentaba con Antonio Osuna, que estuvo el año pasado evaluando en su comisión, como muchos de vosotros, y dice, oye, es que todos los FPI de mi área se han ido a Cataluña. Todos. Dice, es que no ha cogido nadie. Y todos hacen la misma memoria. Y en el apartado formativo, que es justamente lo que dicen las instrucciones que hay que hacer. O sea, nada nada no han descubierto la pólvora. Simplemente se lee la instrucción y dice, en la memoria usted deberá incluir un breve resumen del programa de formación previsto en el contexto, vale. Eso casi todos lo hacéis. ¿Relación de tesis realizada o en curso? También, Soléis hacerlo desde 1 de enero de 2009. Hay por ahí alguien también con algún micrófono. Eh, con indicación del programa de doctorado. Ahora, ¿qué cursos va a realizar? ¿Qué cursos de especialización va a realizar? ¿Dónde va a realizar estancias? Eh, ¿Qué interés tiene o qué relación tenéis con el centro donde va la, a realizar las estancias que están previstas? ¿Vale? Eh, una breve descripción del desarrollo de, de, de que ha pasado con los anteriores doctorandos que habéis tenido. Una breve descripción. Hemos tenido tantas eh, doctorandos desde el año 2009 que son fulanito de tal. Sus contribuciones desde entonces han sido las siguientes. Tantos artículos tanto con tanto impacto. ¿Y dónde están trabajando ahora? Pero igual están en una empresa, igual están haciendo el postdoc en un centro europeo, justo con algún eh, de los miembros del equipo de trabajo que tenéis vosotros y lo podéis relacionar. Es decir, cosas que son obvias, pues ninguno las ponemos. Eh, y, sin embargo, los catalanes cogen esto, eh, no quiero decir los catalanes en el sentido, eh, quiero decirlo en el sentido organizado, superorganizados. ¿qué es lo que me piden? ¿Qué, ¿Qué es lo que me van a valorar de las tesis? De, de, la, de esta capacidad. Pues, todo esto apartado y los contestan perfectamente. Vamos a intentar hacer un pequeño resumen de este apartado de formación que incluya también la potencialidad de nuestros programas de formación, de doctorado, de nuestros másteres y el máster del que provienen es de, es de un programa de calidad con mención de calidad o no lo tiene. Es una obviedad, pero tenéis que decirlo. Voy a coger un doctorando que además haya pasado por el máster de genética tal, que es mi área, que este máster tiene una mención de calidad y tal. He cogido, he tenido tanto doctorando, o sea, todo eso...